Bienvenidos todos, somos Sofi, Nico y Rufina de Chill and Create y a lo largo del video de hoy les vamos a estar mostrando nuestro segundo gran avance en la camperización de la Traffic Motorhome Así que acompáñenos porque va a estar súper bueno este video, es algo que están pidiendo hace un montón y es algo que queríamos hacer hace un montón <música> En el último video le mostramos Cómo fue la instalación Del piso flotante Lo habíamos aislado mal pero no tan bien de decirlo de una manera vamos Recibimos a un montón acá, Para que vean Cómo lo habíamos aislado Un montón de sugerencias de, de cómo aislarlo mejor Así que las tomamos en cuenta Levantamos todo el piso Le pusimos otro aislante Unas tablitas Para que quede más firme Y lo instalamos Después de eso Hubo varias modificaciones más La idea del video de hoy Es poder mostrarles Todas esas nuevas modificaciones Y contarles un poquito Qué es lo que se viene Después de esto también Gracias a todos los que Se toman el tiempo de comentar y darnos recomendaciones En el caso del piso lo super utilizamos Así que muchísimas gracias El piso quedó 10 puntos ahora acompáñenos a ver el nuevo proceso De transformación de la traffic Acá se puede ver un poco del aislante que pusimos y sobre el aislante y el piso flotante pusimos las maderitas para que quede más firme. ¿no, eh? Ahora está como súper firme. Si vienes un piso flotante y siempre va a tener ese juego... Quedó mucho más firme de lo que lo habíamos hecho al principio y Igualmente todavía nos faltan hacer unas terminaciones acá Para que esto no se vea y que todavía más firme Que le vamos a poner unas varillitas que ya las tenemos Pero lo vamos a poner una vez que ya tengamos bastante terminadas las paredes Lo otro que hicimos fue continuar con el proceso de techo En el video del piso le habíamos dicho que habíamos empezado a lijar Lo que era el material que íbamos a utilizar Utilizamos paneling que es esto que se ve acá. Estamos súper contentos con los resultados porque quedó súper prolijo y súper rústico y nos súper gustó. Así que les vamos a mostrar un poco. El techo, los paneles de la puerta y bueno gran parte de la cama donde estoy sentado ahora Es todo hecho con materiales reciclados Ahorramos un montón de plata Tanto para el techo como para los paneles Tuvimos que antes de lijarlos ponerle, ponerle, ponerle sal de limón Que es algo que no conocíamos Sirve para blanquear las maderas y eso Lo tuvimos que limpiar un par de veces Después lavar para que no quedes esa sal porque si no cuando la lijas se te va como a los ojos y eso y te hace llorar Te hace como la mierda La traffic tiene arriba alrededor de 1.52 de ancho Se va achicando un poquito en las puntas Tuvimos que usar dos paneles En realidad es todo uno largo hasta acá y después tiene este último tramito. Lo bueno es que tomó bastante la forma del techo No hubo que hacerle ninguna cosa rara Usamos las mismas guías que ya estaban arriba Lo fuimos marcando sobre eso Y tomó toda la curvatura No hicimos agujeros, no pasamos cables, nada de eso Porque los cables no van a quedar todos por adentro Tampoco planeamos tener un millón de cables Porque yo sé que cuando vean este video nos van a decir Tenían que dejar los agujeros de los cables Antes de que nos digan algo, sí Le pusimos aislante a la parte del techo Esto también es hecho con paneling Acá hubo que hacer un poco más de magia Porque la única manera de hacer entrar la puerta sobre la caporte o como sea que se llama esto Fue como girando el panel y haciendo toda una secuencia media extraña Y tuvimos que sacar el barral de hierro de acá arriba Que es el que sostiene el panel original no tiene parlante, la idea es que los parlantes vayan por otro lado, no metidos acá en el panel, después cuando uno está andando con el ruido del motor y eso no se disfruta tanto tenemos esto nuevo además, las dos puertas tienen sus bajavidrios, no sé manijas del bajavidrio nuevas, las mandamos a pedir hace como un mes y llegaron ahora hace poquito, las otras eran diferentes y una estaba rota, le pusimos esta de acá, que es una manija ciega de puerta nos resultó mucho más cómodo que el barral largo original que trae la traffic, sirve para agarrarlo incluso cuando hay viento y todo, así que estamos muy contentos con los resultados. Otra de las modificaciones que estuvimos haciendo en estos días fue la alfombra Le sacamos la alfombra que tenía porque está súper deteriorada Sacamos un piso plástico y le pusimos abajo el mismo aislante que tiene el piso flotante No es el alfombra original porque no la conseguimos porque era muy cara Si alguien tiene una alfombra original y la quiere regalar, bienvenida sea Bueno, hasta ahora ya les mostramos parte de lo que fue la colocación del piso, el techo y los paneles de la puerta Ahora vamos a una parte muy importante también, las paredes es una bolsa de forma, que es alta bueno. por estos pedacitos no entraba bien la pared le hace ese mini pedacito ahí de... No, igual chabón, le pusimos justo, ¿no? ponés a 45. Pero a, a ojo lo había metido yo, que es Para negro. mí es el poder de la camisa, no, no, así que sacás no. la camisa para mí 90, no, claro! Para... Y ya está la primera pared puesta, y ahora vamos a empezar con la segunda Vamos a buscar las luces, así ya más o menos quedan presentadas como queda la idea que conste que la pared la tuvieron que poner como unas 4 o 5 veces porque siempre faltaba un pelín así para que quede bien pero todo eso se lo debemos a la camisa leñadora de mi papá <música> esa camisa leñadora tiene más años que yo y se los aseguro, voy a dejar por acá seguramente una foto vieja de él con esa camisa creemos que es una camisa que tiene superpoderes porque ha hecho un montón de cosas bastante bien así que ya les mostramos los avances que ya teníamos dentro de todo cocidos pero ahora vamos con la parte de la cama los materiales que utilizamos para la cama son madera de pallets que fuimos a buscar así que el costo de la cama fue cero por ahora solamente tenemos armada la estructura pero es lo más importante obviamente falta lo que es el colchón y después bueno cerrarlo para hacer muebles decidimos uh -huh. usar la cama a lo largo de la camioneta como estaba en un principio porque si la hacíamos del lado de atrás a lo ancho, no íbamos a entrar muy cómodos la cama ahora tiene 1.50, ¿por qué? tampoco dirán porque queremos hacer el baño bueno, tener el baño después cómodo yo entro bastante bien y Nico va a tener que dormir tipo en posición de media, media luna un día de mucho trabajo, estamos muy contentos el equipo está feliz los resultados del partido fueron buenos y suscríbanse al canal yo todavía no entiendo el mecanismo de la cama yo tampoco, y sé que Nachito tampoco así que estamos esperando, ahí de la cama que la terminen de armar para ver cómo queda tablita se me cae el culo, bro ¿Y como la cama? De mi lado está re cómodo Igual yo tengo las patas arriba al baño, pero... Hicimos un montón Pusimos las paredes, las de los dos lados Terminamos de armar el esqueleto de la cama Ya está completamente funcional Este no va a ser el colchón de la cama Hay que armarnos a medida Pero lo pusimos para probar también ah. ah. a hacer Bueno Ahí está. La cama tiene un sistema de corredizo. No lo vamos a mover ahora porque la idea es no rayar todo el piso. Tengo hipo, gente. Cuando tengo hipo me agarra como ataques de una hora. Así Literal que, que no para. Vamos a Lo hacer intentamos todo. Vamos a hacer video con hipo eh, Si tienen trucos para que se te vaya El hipo, por favor, déjenlos abajo Porque probé absolutamente todo Hasta chupar limón y eso Y no se me pasa, sigo media hora de hipo 45 minutos de hipo Ahora volviendo a la cama, lo único que tuvimos que comprar acá Fue tornillos, hubo que comprar algo unos porque los que teníamos no servían absolutamente todos, así que es lo único que compramos. Y dos tablitas de pino de 3 metros que las cortamos a la mitad. Son las que usamos para esta parte de acá. Hubo que lijar un montón igual. Sí, le tuvimos que cepillar todo, lijar bien las tablitas para que quede un poco Pero más Súper <risa> suavecito. Y la idea es que la cama se va a estirar hasta acá. Eh, más o menos, va a tener un metro o un metro diez de ancho aproximadamente Y después en la zona de los pies va a tener algún si sistema levadizo o algo que extienda un poco más las patas Para que yo entre un poco más cómodo La realidad es que igual el colchón, si bien la cama tiene unos 50, va a sobrar un poquito para el lado de la pared Así que eso no es problema Es, es algo que tenemos que definir bien una vez que armemos las paredes del baño A ver cuánto más le podemos ganar de espacio sobre aquel lado y cuánto necesitamos que venga después para este otro lado también. De a poco vamos avanzando con la camperización de la Traffic, la nueva camperización de la Traffic, no la anterior del primer video de cómo se armada la Traffic, sino una nueva camperización. Ya les mostramos los avances que hicimos del piso, con los nuevos cambios que nos recomendaron, de poner un aislante como la gente, y las maderitas para que no quede tan flotante el piso flotante. También les mostramos lo que hicimos con el techo y los paneles. De las puertas delanteras. En el próximo video de camperización, seguramente vamos a estar armando lo que son los muebles o la pared del baño. Ah, donde estoy sentada va a estar el baño, pero también vamos a ir subiendo videos de otras cosas. Veanlo, no sean así. La idea es, como dijimos hace un par de meses, que el contenido del canal no sea solo de la traffic, porque hacemos otras cosas además de este hermoso sueño que tenemos. Así que disfruten del resto del contenido, no sean tan amargos, amargues, y nos digan ¡Queremos ver la traffic! Pues nosotros también queremos ver la traffic, pero todo cuesta un montón. Se si vienen días de mucho laburo, estamos con ganas de hacer muchos avances acá adentro, así que estén atentos. No olviden suscribirse, darle me gusta, comentar, poner entonces, la campanita al lado, seguimos en las redes sociales y tenemos el link de cafecitos para aquellos que quieran colaborar.